Eh, cuando comenzamos con este proceso eh, hubo muchos análisis eh, donde se veía que la gente decía, digamos los analistas nos decían que la guerrilla había cambiado con el primer comunicado de paz, digamos de comunicado de, de, del proceso de paz donde se veía que la guerrilla había cambiado y yo sostengo que la guerrilla en su discurso no ha cambiado, en su discurso, en su discurso no ha cambiado. El, el mundo cambió en 40 años, la guerrilla sigue con un discurso como el de los años 60, en un discurso donde inicialmente se dirigen a una población campesina, es el discurso del campo, no es el discurso de la ciudad. El primer punto, por ejemplo, Iván Márquez dice, acá nosotros no vamos a hacer un proceso de paz express, porque los tiempos de la guerrilla son muy distintos a los tiempos de las ciudades. Es un discurso muy metafórico y eso... Digamos que lo tienen que entender los colombianos, y no, yo diría que a mí me parece muy importante, es, es muy duro, es, es ciertamente. Pero hay, es que, muy entenderlo, que, pero hay que entenderlo: que son los que están en el monte, que no tienen esa comunicación con los urbanos. Eh, están en el monte, pero es gente, como lo vimos hoy en su comunicado, que tienen información de primera mano sobre la realidad política y social. O sea, no es gente que está solamente en las montañas de Colombia, sino que es gente, ellos hablaron del 70%. Eh, eh, en el tema de la pobreza, hablaron de las distintas áreas que hay que trabajarle para un proceso de paz, el tema del petróleo, la minería, eh, el tema agrícola. Entonces, digamos que yo pienso que es muy, muy interesante la forma como se dieron eh, hoy en día los comunicados, porque el gobierno eh, habla, digamos, de alguna forma, es... Eh, Plantea grandes temáticas y dice, nosotros necesitamos confidencialidad. ¿Qué fue lo que hizo la guerrilla? La guerrilla le dio elementos, la carne, el contenido a esos cinco puntos que se van a trabajar. A mí me da... sí. No, yo, yo, yo lo que creo es que tampoco es un discurso, aunque sea radical, para salir corriendo, para esconderse. No, para nada, es explicarle que la guerrilla que está en el monte, que no ha hablado durante dos décadas, que no ha tenido tribuna... Eh, que está ante la comunidad internacional pues sacó un discurso para exhibirse, para venderse Exacto. pero, pero Incluso, no modificó la agenda Edulfo, te voy a decir una cosa cuando se habla, cuando se hace un análisis del discurso, uno no mira solamente las palabras, mira el contexto la enunciación, si tú miras y si los televidentes miran Cómo se presentaron cada una de los, digamos, de las dos partes. El gobierno estaba de alguna forma, eh, pues, obviamente por el tema de la serie, de, es, de la calle. Muy conciliado muy pero además, tuvo declaraciones imagen, de Humberto de la sí. Calle, dijo, reconozco que las FARC han cumplido sus compromisos, es eso, es com eso es conciliar. Claro es. que sí, le tiende las manos. Y en cambio, la guerrilla estaba mucho más, eh, si tú ves en las imágenes, hasta sonrientes. Es el momento de ellos de poderse expresar. Es que, Edulfo, hace dos años la guerrilla eran los grupos terroristas, o sea eso para la población colombiana es, es interesante cómo la población se va a comprar un nuevo discurso de una nueva realidad, es muy importante difícil de vender además ¿no? muy difícil de vender pero el presidente Santos yo no diría que es un mago en esa, en, en esa materia, pero digamos que lo ha hecho con un realismo muy importante y yo creo que todos tenemos, todo el pueblo colombiano tiene que acompañarlos, incluso sintiendo esa dureza por parte Coincide de la gente. Coincide usted, guerra. profesora, con una cosa, y es que eh, por un lado tenemos una uh, retórica, un discurso radical, duro, agresivo, pero la gente se mantuvo firme, la gente está en colombia, la gente acordada de La Habana no se movió, ahí están los puntos, eso es lo que vamos a comenzar a discutir. Sí, eso era muy importante, porque anoche cuando... Eh, cuando se estaban, digamos, en, en la, en, eh, antes de, digamos, de de dar a conocer los dos comunicados, se pensaba de pronto que el, en el comunicado de las FARC iban a incluir algún tema en particular. Y no hay un tema nuevo no en las hay FARC, No hay un tema nuevo de las o FARC. O sea, los temas son los mismos. La, los cinco puntos son los mismos. Ahora, con una Eso salvedad. Es, a, a mi juicio, sí. profesora, en esta charla, a mi juicio es una de las cosas más importantes de destacar: que se sí. mantiene firme, incólume la agenda de La Habana. Hoy son discursos ahí de presentación sociales para parecer duros, uh -huh. pero no hay, no hay nada que temer en el proceso. No, absolutamente nada. Además, digamos, el discurso de la guerrilla es la... digamos, hay una, una realidad de un país donde hay una pobreza, hay problemas de inequidad social y donde, bueno, ellos tienen sus puntos de vista, pero es por eso que se van a sentar a dialogar. No, yo creo que el país no tiene que tenerle miedo. Sí, efectivamente hay eh, digamos, eh, momentos de su retórica que son duros, que no estamos acostumbrados a eso. Pero yo pienso que eh, fue muy muy importante el hecho de haberlos escuchado y de escuchar las dos visiones, que además son dos visiones que son totalmente, eh, digamos que se, se necesitan la una a la otra. Se necesita la visión del gobierno de donde Humberto de la Calle dice, necesitamos confidencialidad, pero también se necesita el punto de, de, de la guerrilla. Mira, un, un punto ya que estamos terminando. Es que el gobierno le dijo, yo no vengo a convencerlos a que piensen como yo. No, sigan pensando como quieran ustedes, pero no con las armas. Absolutamente, y eso es muy revelador y muy positivo. Eh, se ve que hay dos visiones del mundo totalmente diferentes pero que, que, se... que se pueden compartir y ese es el objetivo. Bueno, hemos compartido con la profesora María Fernanda esta mirada de los discursos de la guerrilla y de la FARC. Algunos sectores están muy preocupados, están inquietos, yo no sé si asustados por ese discurso radical de, de Márquez, que entendemos nosotros era de esperarse. Ellos están en el monte, vienen a hacer una propuesta uh, muy difícil, pero del otro lado está el gobierno en una actitud muy conciliadora con un discurso que dice eh, no aspiramos a que ustedes piensen como nosotros. Pero lo más importante, yo no sé si eh, estás de acuerdo para terminar, es que sí. la agenda quedó en firme y las conversaciones van a comenzar el 15 de noviembre en La Habana. Sobre el punto que ya estaba acordado, la gente está incolumbrada. Exacto, los cinco puntos importantes que se necesitan para la negociación. Sí, por... Le agradecemos mucho su participación en este Noticias. Gracias.